¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo están? Eh, un video más. Esta semana, como siempre, aclaro y digo, digamos, el propósito de estos videos es acercar el coaching a la vida cotidiana de cada uno de nosotros, a la tuya, a la mía, a la de todos y todas. Y que el propósito, vale la redundancia, el propósito de estos videos, aparte de acercar el coaching, es que la vida cotidiana, la tuya, la mía, la de todos, sea más grata que tengamos mejores niveles de bienestar, que seamos más felices, más vitales, eh, que estemos más contentos o más contentas al momento de hacer las cosas, de pasar nuestra vida, nuestro día a día. ¿sí? Y el día de hoy, eh, en este video y esta semana, voy a hablar sobre el hacer y las implicancias o, o, o qué características tiene el hacer, porque nosotros, yo como coach, lo que lo que trabajo con mis clientes, con, mi, con las personas que me llaman y me contratan para hablar un tema en particular sobre cómo solucionarlo, cómo cambiarlo, cómo gestionarlo, porque eso es lo que tiene el coaching como característica, es gestionar cambios y mejoras de las personas para poder conseguir aquello que quieren conseguir. Y una de, otra de las características que tiene el coaching, como muy poderosas desde mi punto de vista y de mi experiencia también, y lo digo también como experiencia personal, y como experiencia profesional, como coach y como mentor, una de las grandes, si se quiere más poderosas características que tiene esta disciplina es es que es el hacer, justamente, digamos, porque las conversaciones no quedan solamente en una conversación, no termina ahí el coaching, el coaching es una conversación para poner manos a la obra, para ponernos a hacer y ponernos a aplicar aquello que se modificó, que se pudo ver, se pudo entender, se pudo pensar y se pudo reflexionar, que sí es posible modificar que sí es posible cambiar, que si sí es posible mejorar y ponerlo en práctica entonces en esto, esto del hacer para nosotros los coaches es importante porque desde el hacer también podemos medir podemos ver la forma en que se está logrando podemos pensar la forma en que lo estamos logrando o repensar incluso la forma para lograr otras mejoras a futuro así que en el hacer es algo particularmente importante para la disciplina, para los coaches y creo que para todos, digamos, ¿no? A ver, nosotros podemos estar, vos podés estar hablando en este momento con otra persona, con un amigo, con una amiga, con un familiar, con una persona querida que tengas en el trabajo incluso y vos puedes hablar horas y horas y horas. Ahora, el cambio, ¿cuándo lo ves? Cuando haces. Y cuando eso que haces, lograste lo que querías. Si no es básicamente una conversación o algo que está en la mente, digamos, ni siquiera está en el cerebro, está en la mente, está en nuestro imaginario, en la parte de esa que nosotros podemos ir jugando y modificando todo el tiempo. Ahora, en el hacer no, en el hacer es donde eso que estamos imaginando lo ponemos en práctica y ahí se ven, si se quiere, nosotros los coaches decimos, ahí vemos los resultados de aquello que habíamos gestionado para cambiar. Y en este hacer, desde el coaching, tenemos como un paso previo. Al hacer, que también es muy importante desde el coaching. Y desde, vuelvo lo mismo, y perdón por ser reiterativo, pero desde mi experiencia personal y mi experiencia como coach y como mentor, me ha pasado en lo personal y profesionalmente eh, que cuando yo, por ejemplo, en lo personal o, la, o mi cliente o, se da cuenta de algo, de su forma de ser, de quién, cómo o de qué manera procesa la información, de qué manera reflexiona, piensa, eh, escucha incluso. Digamos, de cómo es esa persona, al momento posterior o en el segundo después se pone a hacer, hay diferencia, hay diferencia en este, en este ser, en esta persona, en esta personalidad si se quiere. Y cuando te digo personalidad no significa que tengas que cambiar vos por completo aquello que sos. Voy a poner un ejemplo lo más sencillo posible y lo más entendible posible. Sería, por ejemplo, eh, sos una persona que habitualmente las cosas las hace rápido. Suponte que sos una persona hiperactiva. Y para un proyecto en particular, actúas de la misma forma. Digamos, sos siempre eso. Pero para este proyecto en particular hay algo que no te está saliendo. Que ese proyecto, cada que te lo pones a hacer, cada que pones en tus manos a la obra, digamos, para poder lograr que ese proyecto se cumpla, no te sale. Hay algo que te está trabando, hay algo que no te está funcionando, que hace que ese proyecto nunca se concrete, o se concreta pero no de la forma en que vos querés. Entonces, puede ser, y lo digo como ejemplo, ¿sí? digamos, puede ser que tu personalidad hiperactiva, tu forma de hacer, que tiene que ver con tu forma de ser, que es esta, si se quiere, velocidad en, en, en la forma de pensar, procesar la información, de escuchar, de decir, sea mucho más rápida de lo que este proyecto en particular necesita. ¿Sí? Entonces, en tu forma de hacer, vos cambiás. Ah, bueno, no, hoy hago tal cosa en vez de, de que habitualmente hago tal otra. Pero vos quien ejecuta, vos quien hace realmente, sos la misma persona. Con lo cual lo haces a la misma velocidad, ¿sí? Por ejemplo. Y, y este proyecto en particular necesita otra velocidad, necesita otro tiempo, necesita otro proceso de reflexión, otro proceso en el hacer incluso. Entonces, dices, posiblemente estés pensando y dices, pero si yo cambié la forma de hacer, antes hacía X cosa, ahora hago B cosa, hago otra cosa diferente. Y dices, la, mi forma de hacer ya la cambié, ¿por qué no me está resultando? ¿Por qué no está dando resultados esto? ¿Por qué no estoy consiguiendo esto que yo quiero? Algo está pasando, ¿no? Como vos autorreflexionar, de como vos podés pensar, algo está pasando que no está saliendo lo que estoy planeando, ¿no? Y dices, bueno, puede ser también, entre otras opciones, que sea tu forma de ser. Y vuelvo, vuelvo a, a mencionar, no es necesario que cambies toda tu forma de ser, no, no es necesario que cambies tu personalidad completa, es simplemente algún aspecto tuyo, interior, de tu forma de ser, en este caso en particular, o en este momento de tu vida en particular, no te sea beneficioso, no te sea incluso hasta saludable, no te traiga ni placer, ni bienestar, ni vitalidad. Entonces, ¿El problema es solamente el hacer? ¿El inconveniente, el obstáculo, aquello que vos crees que no está funcionando, ¿es solamente en el hacer? Bueno, por eso te decía, es hay un paso previo al hacer, que es quién soy, cómo soy, al momento de hacer. Y esto es muy importante. Es importante, aunque sea como mínimo para identificarlo, digamos, para que vos te des cuenta, puedas pensar puedes reflexionar, hasta podés pedir una opinión a otra persona, la cual vos validas, y que te diga, a ver, ¿cómo estás siendo vos en ese momento? Y posiblemente ahí tengas como una forma de analizar, reflexionar o pensar, esa forma de ser que tenés vos. O yo, llegado al caso, ¿no? Digamos, todos tenemos que. Hay ciertos hábitos, ciertos ciertos comportamientos que tenemos que a veces no nos son efectivos al momento de poner en práctica algo o poner a andar un proyecto y que se cumpla en el, en el plazo y en el tiempo que nosotros queremos y de la forma que nosotros queremos. ¿sí? Entonces es importante reconocer y entender el hacer, cómo hacerlo, en qué momento, con quién, eh, de qué manera con qué características, con qué necesito para poder hacer eso, digamos, con qué recursos, cuento para poder hacer eso. Y también, como paso previo, si se quiere, es quién sos vos al momento de hacer. ¿Sí? Cuando también puedas identificar y trabajar sobre tu forma de ser en ese proyecto en particular, te va a ser muy, muy útil eh, por la sencilla y simple razón de que te vas a ir conociendo vos. Cuanto mayor conocimiento vos tengas de vos mismo o de vos misma, mayor, si se quiere, efectividad vas a poder lograr, vas a poder tener al momento de hacer. Entonces es tan importante el hacer, eh, la forma de hacer, lo que yo te decía, ¿no? los tiempos, los recursos, las características de ese hacer, como también tu forma de ser. Y... Como yo decía hace un rato, digamos, el propósito del coaching, la disciplina del coaching tiene como si se quiere como gran beneficio, o el propósito de la, de la profesión en sí misma, es hacer que las personas, los clientes, mis clientes, gestionen de la mejor manera posible, de la manera más efectiva posible, sus recursos, sus reflexiones, sus pensamientos, todo, todo aquello que tienen y pueden tener incluso a futuro, para poder lograr esos objetivos que se han planteado, esos proyectos que tienen por delante, o ese cambio que necesitan o que quieren para poder lograr un, un proyecto en particular. Posiblemente incluso el proyecto en particular sea el cambio. Así que esto de entender el hacer, sus características, sus tiempos, y quién sos vos al momento de hacer, es importante porque es parte de ese proyecto. Es parte de ese plan que vos vas a armar a futuro, que vas a armar para poder lograr aquello que querés lograr. Entonces, el video de hoy era sobre el hacer. Seguramente estaré subiendo uno el miércoles y otro el viernes también sobre el hacer y profundizando un poquito más sobre esto. Eh, pero hoy puntualmente era para poder entender que en el hacer, como paso previo, estamos nosotros, ¿no? Estás vos, estoy, estoy yo, que somos quienes hacemos. Entonces, si no entendemos y no identificamos quiénes somos nosotros, quién sos vos, quién soy yo, o quién es quien está haciendo algo, eh, quién es esa persona, cómo es esa persona en el momento de hacer, va a ser más dificultoso que podamos entender cómo hacerlo, de qué manera, en qué tiempo, con qué recursos. ¿no? Eh, entonces, Hoy, puntualmente, desde el hacer, y entender un poquito que antes del hacer, antes de planear todo de cómo hacerlo, con quién hacerlo, cuándo hacerlo, con qué recursos, como paso previo, que te va a aclarar mucho más el camino también a la forma, justamente cuando te quieras poner a planear el hacer, cuanto más claros tenga la forma de ser que tenés, en el momento de planear, en el momento de pensar, en el momento de si quiere, yo digo, cranear, ¿no? lo, lo, lo paso por la cabeza, la persona lo reflexiona a ver cómo, y lo comenta con otra persona, o con su socio, con su socia, incluso esa persona en ese momento que está comentando, y que está reflexionando, tiene una forma de ser particular, que hace a la diferencia, realmente hace la diferencia al momento de ponerse a hacer, o incluso el momento de planear qué hacer. Así que bueno, este video de hoy era la primera entrega del hacer de esta semana, y como paso previo, o si se quiere, como el, un avant-premier del hacer, es el ser. Quién sos al momento de ponerte a pensar qué hacer, cómo hacer, cuándo hacer, con quién hacer. Así que espero que te sirva este video. Si pensás, crees que alguna otra persona conocida tuya le puede servir, pásaselo y espero que también le sirva. Espero que estos videos... Eh, acerque un poquito más lo que es la disciplina del coaching y para qué sirve hay personas que a veces no, no, no entienden y no tienen por qué entenderlo claramente no digamos cómo es que trabaja cómo qué se hace en una conversación de coaching qué es una sesión de coaching es esto es conversar con el cliente yo converso con mis clientes para que hablen sobre aquello que quieren sobre aquello que desean ese proyecto ese anhelo o incluso sobre lo que quieren cambiar y que vayan encontrando en esa misma conversación vayan entendiendo quiénes son, cómo son, qué hacen, qué no hacen, qué pueden hacer, qué no pueden hacer, qué les conviene hacer. Cada una de las personas va encontrando su mejor forma, por eso digo que es una metodología que ayuda a gestionar los recursos para conseguir aquellos proyectos que quieren y cada uno gestiona sus propios recursos. Entonces en esas conversaciones eh, surgen cosas maravillosas donde las personas mis clientes se dan cuenta, entienden, ellos mismos escuchándose, incluso pasa eh, en la conversación que se escuchan de una manera diferente en la, misma, en la misma conversación, en la misma sesión de coaching. Comienzan de una forma de escucharse y terminan de otra forma de escucharse que les ayuda un montón a, a después gestionar aquel, sus recursos para poder lograr ese proyecto que quieren. Así que bueno, les dejo... Este video de hoy en el hacer. Paso previo el ser. Y nos vemos en la semana. Chau.